Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de Toxic 100% natural. Perdonad que me ponga, que me tenga que poner las gafas, pero ya uno ya eh, no se quiere comer la vista por cualquier cosa. Vamos a ver, importante, antes de poner el vídeo, Antes de poner el vídeo donde vemos el nuevo Call of Duty, que lo tengo apuntado como un niño. ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy más feliz! Además para el 28 de octubre, ideal para cualquier escorpio. Oh, es que me conocéis. Mira, hasta lo he tenido que apuntar y todo, de verdad. ¿De verdad? Qué bonito. ¿Eh? Qué bonito. Oh maldito Venaflex. Bueno, sigamos. Como ya estoy viendo aquí, además de, de un amigo, la comparación Sony, es decir, escribir en dentro del mismo tweet eh, dos hashtags, uno con Xbox y otro con, con Playstation. Que eso lo hacer mucho. Eso lo suelen hacer todos los pipas. Cada vez que quieren eh, que suba Sony. Hacen lo mismo, siempre, siempre están haciendo lo mismo Lo malo es que los que no son pipas eh, A veces lo hacen sin saberlo O a sabiendas, no se sabe muy bien Pero desde luego El que me saca una carátula de eh, una foto Haciéndose una foto con una carátula de un juego eh, De la playstation 1 Solo porque hace do, dos doritos eh, hayan dicho otra verdad que la pida aún más a Sony te pongas en plan nostálgico pues cada vez que ve ya esto es como como lo de abandones o como cuando hay niebla que se repiten conductas ¿vale? se van repitiendo conductas y entonces pues hay un motivo de, detrás de esas conductas por ejemplo que no es ni por asomo eh, Hogwarts Legacy que se queda se queda legado ahí aparte cuando los que los que realmente nos gustaría nos gustaría jugarlo ya eh, no podemos por culpa por culpa de, de de que lo tienen secuestrado unos jodidos niños ratas de claro un exclusivo temporal solamente significa que evidentemente pues cuando acabe la temporada pues llegará a Xbox pero mientras tanto te tienes que esperar porque al niño de Sony que ni siquiera lo va a disfrutar ni lo va a comprar ni nada pues eh, lo va a tener ahí muerto risa ¿eh? o lo comprará y lo, y lo veremos en las estanterías y hay veces que pienso, ¿por qué no me compro una Playstation 4? para poder comprar eh, no, para comprar esos juegos no porque no los voy a jugar en la, en la mejor calidad que sé que es la que me va a dar Xbox, pero sin embargo los juegos que sí que son de ellos y nada más que pueda jugarlos ahí pues sí, a lo mejor me tendré que ver obligado a comprarme una Playstation 4 mal que me pese pero es que peor es una Playstation 5 peor es una Playstation 5 entonces, en ese sentido prefiero optar por algo un poco más fiable dentro de lo poco confiable que puede ser una empresa como Sony que es de todo pero menos fiable, vamos y, y nada y siguen con la con las cosas con los mandos enseñando sus mandos cualquiera diría que si es tendencia es porque hay algo no sé un juego nuevo o algo importante sonic classic playstation games o playstation aparecerá a 50 Hz y esto es de VGC Puf, vaya tela poniendo todos eh, el Ape Escape un montón de monos y bananas solamente veo monos y bananas esto es muy bonito y muy interesante también todo hay que decirlo eh, bueno, o sea, es que sencillamente no hay nada sorteamos una playstation donde está la noticia los juegos de playstation 3 mediante playstation plus no admitirán DLCs ole Otro, otra más ¿no? esta es la lista de, completa de juegos de playstation plus en Asia vaya rollo, bueno amigos eh, y luego te vuelven a sacar otra vez los juegos de antaño de Castlevania que si eh, mira este juego de el, aquí me pongo un juego yo con con este con con Kratos este eh, aquí uno pone una, una cama con, con esto de con todos los símbolos de playstation, aquí otro nos muestra sus juegos pero es que esto es que, me os lo voy a decir así de claro, es tan fácil como buscar la imagen, ¿eh? y fijaos hasta C, su procedencia. Desde luego es que más pat... vamos incluso ese es la misma pues así así es fácil se os pilla quiero decir a los que ponéis esas fotos con esos eh, estanterías llenas enormes de eh, llenas de juegos ahí y dices tú sí sí por eso las cajoneras del game están tan llenas claro que sí bueno, pues nada no vamos a darle más pábulo ya a esta gente que son aburridísimas aburridísimas, ya cuando no pasa lo de Playstation, pone Sony y, y lo mezcla también con... y otra vez volvemos a lo mismo un montón de gente aquí hablando de nada porque no hay nada quejas con el Playstation Plus Premium porque los juegos de Playstation 1 de Sony son las versiones PAL a 50 Hz y 25 frames por segundo puede hacer lo peor Sony ya a esta altura, puede hacer lo peor, puede sorprenderme ya ¿Eh? como... como... no sé, es que no... yo creo que no yo creo que ya a esta altura ya Sony no me puede sorprender de verdad, no no, no lo dudo no lo creo pero sí que lo que me ha sorprendido es el game eh, el juego de Call of Duty Warzone 2. Y como sé que todo el mundo está esperando a verlo, vamos a ponerlo inmediatamente. Y con eso me despido, amigos. Este es el programa tal cual. Una buena noticia. Siempre cae bien. Sobre todo cuando cae casi en tu cumpleaños. O sea que, perfecto. Amigos, entonces... Nos vemos en el siguiente programa de Toxic Game Channel. Pórtense bien y disfruten de, de las imágenes. Hace unos minutos Call of Duty ha revelado información bastante importante en el puerto de Long Beach con una iconografía visible desde el espacio. Se ha desvelado el siguiente capítulo de la historia franquicia en el transcurso de 24 horas. Un equipo llevó un enorme buque de carga que contenía un paquete de Model Warfare 2 que mostraba al enigmático operador de la Fuerza Operativa 141 Ghost en sus contenedores de almacenamiento y atracó en el puerto que contenía otra imagen, de MW2, complementando el gigantesco rompecabezas. A medida que se llevaban a cabo el ataque, el dron capturó el movimiento del barco en su totalidad y al mismo tiempo reveló algunos anuncios claves iniciales para el juego, incluidas las ilustraciones que revelaron a los miembros adicionales de la Fuerza Operativa 141 y la fecha de lanzamiento de Modern Warfare 2 el 28 de octubre del 2022.